Vamos nosotros justamente a San Francisco de Macorís, Arismendi, La Antigua. Están reunidas las autoridades conjuntamente con los convocantes a la huelga del 15 de noviembre aquí en nuestro municipio donde exigen múltiples reivindicaciones. Vamos a ver cuál ha sido el resultado de este encuentro con las autoridades y los convocantes. Adelante, Arismendi, La Antigua. Sí, gracias. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en el local de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Duarte, donde en estos precisos momentos miembros del colectivo de organizaciones populares de San Francisco de Macorís y las autoridades locales están, eh, eh, sostuvieron una reunión en, en vista al, a la convocatoria a huelga para el próximo lunes. Y vamos a tratar de conversar con José Mercado, quien es eh, dirigente del de colectivo de organizaciones populares.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 que sea el pueblo que encargue con la crisis, y lo que esto indica es que no estamos agenda. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de José Mercado del de, eh, colectivo de organizaciones populares, y vamos a conversar con la gobernadora eh, provincial Xiomara Cortés. Omar, eh, el colectivo mantiene el llamado a huelga, dicen que no, eh, no, no hay nada nuevo en este llamado y que se mantiene el incumplimiento por parte de las autoridades. ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, mi posición es que ellos deben ponderar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 vamos a conversar con Juan María García, presidente de la Cámara de Comercio, quien ha servido como mediador ante esta situación. Juan María, ¿cómo valora eh, este diálogo de, del día de hoy? De esta reunión? Fíjate, yo le decía a los muchachos, digo muchachos, los convocantes del de colectivo eh, que encabeza José Mercado, le comunicaba previo a este encuentro que lo más importante es el diálogo. Nosotros como sector empresarial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 Bien, muchísimas gracias. Ahí pudieron ustedes escuchar eh, diversas reacciones de lo que se está viviendo en esta mañana en la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al estudio. Bien, muchísimas gracias, Arismendi la antigua, por los detalles. ¿Saben ustedes? Entonces ratifican el llamado a huelga por 24 horas en San Francisco de Macorís. El colectivo, luego de la reunión sostenida con las autoridades correspondientes, ha ratificado la convocatoria a huelga y esta tarde una caravana motorizada previo a lo que será el calentamiento del próximo lunes, 20, lunes 15 de noviembre en esta demarcación.